Buenas, la oración que hay que analizar hoy es Algún día te contaré toda la verdad. Verdad acabado en D, no en A, como aparece ahí, no cabía la palabra completa, pero la oración correcta es Algún día te contaré toda la verdad. Sacamos la chuleta y el primer paso es leer y comprender la oración. Algún día yo a ti te contaré toda la verdad. Se entiende la oración, así que rodeamos el verbo principal. Algún día te contaré. El verbo principal es contaré. No hay ningún verbo más, por lo tanto, es una oración simple. Tercer paso. Subraya el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa, que realiza la acción del verbo. Contaré. ¿Quién contaré? Contaré está en primera persona, del singular, ¿verdad? Yo contaré. ¿Aparece yo por algún sitio? No. Por lo tanto, no tiene sujeto. Es un sujeto omitido, un sujeto elíptico o un sujeto elidido. Los que hagáis la oración en árbol sacaréis una rama, pondrá sujeto omitido. Los que subrayáis la oración no tenéis por qué subrayar nada porque el sujeto no está expreso. Así que nos saltamos el paso del sujeto y vamos al paso cuarto. Subraya el predicado. que es predicado? Todo aquello que no es el sujeto. Así que algún día te contaré toda la verdad. Es un sintagma verbal, predicado verbal. Es predicado verbal porque contaré es un verbo predicativo. No es ni ser, ni estar, ni parecer. Predicado verbal. Y es un sintagma verbal porque el núcleo es un verbo. Contaré. Siguiente paso. Después de encontrar y subrayar el núcleo del predicado, buscamos el complemento directo. ¿Cómo se halla el complemento directo? Preguntándole al verbo qué. ¿Qué te contaré? Toda la verdad, sintagma nominal, complemento directo. Vamos a aplicar el truco, por si no estamos seguros de que es un complemento directo. El complemento directo se puede sustituir por lola los las, lola los las, lola los las, lola los las. Bien, algún día te la contaré. Toda la verdad se puede sustituir por la, por la, por el pronombre la. Algún día te la contaré. Sí, ¿verdad? Entonces sí que es complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. ¿Por qué es sintagma nominal? Porque el núcleo es un sustantivo. Verdad. Y a verdad le acompaña un determinante artículo. Y toda, ¿qué habéis puesto que es? Toda determinante indefinido. En este caso, este sustantivo lleva dos determinantes. La, artículo, y toda, indefinida. Bien, ya hemos encontrado el complemento directo. ¿Hay algún complemento directo más? ¿Te contaré algo más? No, solo te contaré toda la verdad. Así que el siguiente paso es hallar el complemento indirecto. ¿Cómo se halla el complemento indirecto? Preguntándole, el verbo, preguntándole al verbo a quién ¿A quién contaré yo toda la verdad? ¿A quién? A ti. T es el sintagma nomin nominal complemento indirecto. Sintagma nominal porque T es una, un pronombre que está sustituyendo a ti. Por lo tanto, T, sintagma nominal complemento indirecto. Y por último, buscamos el complemento circunstancial. En este caso, hay que preguntarle al verbo ¿cuándo? ¿Cuándo? Te contaré a ti toda la verdad. ¿Cuándo? Algún día. Algún día es un sintagma nominal complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué sintagma nominal? Porque día es un sustantivo y funciona como núcleo y va acompañado de algún, que es un determinante indefinido. Es complemento circunstancial de tiempo, sí, eso estaba claro, pero nunca os olvidéis de que hay que poner también qué tipo de sintagma es. En este caso, sintagma nominal. Si fuera ayer, o en este caso mañana, te contaré toda la verdad, mañana habría sido un sintagma adverbial. Al ser algún día, el núcleo es día, que es un sustantivo, por lo tanto es un complemento circunstancial de tiempo, sintagma nominal, algún día. Así que así queda analizada la oración, algún día te contaré toda la verdad. Gracias.